Si quieres que tus vídeos pasen de escucharse así de mal, a así de bien, este vídeo es para ti. Una cosa muy obvia, pero que poca gente sabe, es que el audio tiene que estar en menos 12 decibelios como máximo a la hora de grabar. No en edición, en edición como máximo a cero, que eso ya lo veremos en edición. A la hora de grabar en las cámaras, teléfonos, que es para nivelar el nivel de audio en algunas cámaras viene en automático es decir que automáticamente ve si necesita más alto recoger el audio la sensibilidad o más bajo y eso va a determinar el volumen del audio el volumen del audio va a determinar si se distorsiona o no si se distorsiona se va a escuchar mal y es lo que queremos escuchar bien así que menos 12 decibelios es un punto en el que no se va a distorsionar cuando pase menos 12 se va a empezar a distorsionar entonces lo ideal es bajarlo a un número que si hablemos de prueba hablas de prueba igual que hablarías de la grabación y lo bajas hasta un número que no sobrepase menos 12 decibelios que te pondrá un indicador vamos en las cámaras sony que yo grabo con cámaras sony en las canon también pasa y en otras muchas más para teléfonos existe aplicaciones como filmic pro que yo la he usado que te permite bajar el volumen del audio para que tú comprobándolo, haces pruebas, como ya te he dicho, no supere los menos 12 decibelios. Con este paso vas a conseguir que tu volumen de audio no sea ni muy alto ni muy bajo para que no se distorsione, ni tampoco quede demasiado bajo para que luego en postproducción cuando lo subas no se distorsione exactamente. Es un punto medio ideal. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que cuando grabes en exterior y haga viento, bueno, yo diría que para casi todas las veces que grabes fuera, todas, pongas un para vientos o antivientos o como lo quieras llamar, pero son unos como una peluca que le pones al micrófono y así pues evitas que el viento impacte con lo que recoge el audio del micrófono y así esas ondas de audio que chocan se eliminan con el paravientos o antivientos o ya te he dicho, como lo quieras llamar. Cuando vayas a grabar tienes que tener el micrófono lo más cerca de tu boca igual que ahora mismo lo tengo yo, lo tengo muy cerca. Si lo tienes en la cámara donde está grabando ahora mismo seguramente se escuche peor porque es igual que las luces. En las luces, cuanto más lejos lo tienes, vas más a iluminar el fondo, y igual a ti. Entonces, para que solo te ilumine a ti, tienes que acercar la luz. Pues en el audio sí pasa igual. En el audio, cuanto más cerca de ti, te va a captar lo tuyo y menos sonido de fondo. Si lo alejas, más sonido de fondo, más eco, por lo tanto, y peor se te va a escuchar a ti. Cuando vayas a editar tu audio en postproducción, no superes los 0 decibelios, muchas veces tú tienes que subir un poco en postproducción porque si grabas a menos 12 decibelios a lo mejor está un poco bajo y hay que subirlo un poco, no grabes más alto, ¿eh? como ya te he dicho, menos 12 decibelios que si no se va a estar sana se va a escuchar peor, en edición lo puedes subir obviamente un poco, yo siempre lo subo en todos los audios en este audio que estás escuchando ahora mismo está subido en postproducción. Y en Final Cut puedes activar unas barras de audio que te indicarán los decibelios para que sepas que no superes los 0 decibelios para activarlas donde pone la línea del tiempo en los segundos minutos y eso a la derecha hay en dos barras si le haces clic te aparecerán en grande con los números para que puedas mirar si no superas 0 decibelios en cuanto se ponga en rojo es que ha pasado 0 decibelios nunca en ningún momento tiene que estar el audio sobrepasando 0 decibelios haz keyframes de audio si quieres para que los puntos más altos de la voz estén más iguales que los más bajos y que todo nos supere, pero no en ningún momento que salga rojo, aunque sea un instante, porque ese instante se va a distorsionar y se va a escuchar roto el audio, se va a escuchar muy mal. Si sigues todos mis pasos, ya tendrás un audio excelente. De todas formas, si quieres saber los micrófonos que yo utilizo, te los dejo en la descripción por si estás interesado. También te dejo aquí un vídeo de trucos de Final Cut que te encantará. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos en la próxima.